Hablemos por favor de mis cielos, de mis cielos, para que esto no quede Que no si tu tierra. Serán veneridad, y si tus hijas serán violadas. Si no hablamos, si no gritamos.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 Siempre llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció lo que otros sentenció. Hola, soy Ana María Gasmuri y quiero manifestar todo mi apoyo, mi solidaridad a Felipe Durán, fotógrafo que lleva más de 300 días detenido por mostrar la realidad, la brutal represión que ocurre contra el pueblo mapuche, la represión en Guamapu. Más de 300 días detenido, atentando esto contra la libertad de expresión, contra la libertad de comunicación, la libertad periodística y vulnerando a quien ha tenido la valentía, el coraje de mostrar los montajes policiales, de mostrar el abuso, el atropello de que son víctimas nuestros hermanos del pueblo mapuche. Los invitamos a seguir atentamente este juicio que comienza contra Felipe Durán y a apoyarlo por redes sociales, a hacer sentir nuestra indignación, nuestra preocupación, nuestro dolor frente a esta tremenda vulneración de la libertad de expresión, de las libertades personales y, por supuesto, de nuestros hermanos del pueblo mapuche.